oigan a mis conciertos viene siempre un personaje esto se los tengo que compartir hoy con el debido amor y respeto a los sacerdotes les voy a contar que hace muchos años tengo algunas experiencias con la Virgen y con nuestro Señor y hay un invitado mío que siempre viene a los conciertos y me da mucha alegría quiero tomar una foto mi invitado siempre a mis conciertos viene un Oigan en ¿sí? serio. No estoy tomando el Siempre los conciertos que tengo viendo.